Amarte me hace muy feliz Acariciarte es un gran disfrute Dormir a tu lado es un sueño Soñarte es vivir despierto Me encanta verte reír me vuelvo payaso para ti, cuando te tengo frente a mí, cada pena comienza a huir. Cuando te tengo frente a mí, cada pena comienza a huir. Debes de dejarme quererte Déjame estar siempre a tu lado Deja que me entregues sin reservas No te vayas nunca, no te pierdas Voy a hacerme viejecito contigo Será contigo con nadie, lo nuestro será siempre un secreto. Nadie vivirá nuestros momentos. Ya sabemos que el tiempo no es nada. Déjame que lo gane contigo. Un minuto a veces es eterno.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 Reservas, no te vayas, nunca te pierdas.